El objetivo de la atención plena es despertar al funcionamiento interno de nuestros procesos mentales, emocionales y físicos. Poner atención a propósito en el momento presente sin juzgar lo que hacemos o pensamos. Si te sientes con ansiedad y te quieres sentirte con tranquilidad otra vez, deja de hacer lo que estás haciendo y toma unos momentos para hacer este ejercicio de respiración. Comienza eligiendo una posición cómoda. Siéntate en una silla o en el piso con una postura alerta pero cómoda con la espalda recta y cierra tus ojos. Nota tu respiración por unos momentos. Quizás te des cuenta de que tu respiración está agitada. Ahora, respira profundo y lento. Vamos a inhalar y exhalar. Coloca tu palma de tu mano sobre tu estómago y nota que tu estómago sube al respirar y cae al exhalar. Y ahora vamos a inhalar y exhalar. Es común si otros pensamientos se nos vienen a la mente. Lo importante es que regresemos la atención a nuestra respiración. Siente el flujo de aire mientras llenas tu cuerpo desde la nariz hasta el fondo de los pulmones. Luego nota cómo se siente que el aire salga de tu cuerpo. Inhalar. Y exhalar. Si notamos que nuestra atención se nos va a otras cosas, regresemos nuestra atención a nuestra respiración. No hay que sentirnos mal o como si hicimos algo mal. Nuestro cerebro así funciona. Y ahora vamos a inhalar. Y exhalar. Hay que tomar otras tres respiraciones. Permite que tu respiración vuelva a la normalidad y observa cómo te sientes después de este ejercicio de atención plena. Muévete suavemente. Abre los ojos y estírate.